Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix y se viene Impacto Inmobiliario con la conducción de Gisela Costa. En esta nueva modalidad que vamos a ir perdiendo de a poquito porque se van a ir dando permitidos en nuestro querido país. Así que vamos a estar muy atentos. Y este permitido que se está dando nos va a contar ella un permitido muy especial. Hola Gisela, ¿cómo estás? Hola Cari, buenas tardes a la audiencia también, bueno buenas tardes también a Mariano, que, que en un ratito lo, lo vamos a estar presentando, y bueno, como vos bien decís, a partir del lunes, eh, una de las actividades que, junto con la construcción, bueno, un poquito lo que vamos a estar conversando, es que se reactiva, el, el por lo menos, la posibilidad de, de ir a las oficinas, de empezar a... Oh, a, a continuar una pseudo normalidad en, en las inmobiliarias de nuestro partido. Y esa es una de las de las cosas que vamos a tratar hoy, pero bueno, vamos a, a aprovechar que si lo tenemos, ya estamos muy cancheros, pero el un ¿no, Mariano. buenas tardes, Mariano, <ríe> Mariano, Mariano, Mariano. Mariano. Mariano Hola, Mariano. Está con dos mi funciones, mira, desde la inmobiliaria y también como representante del Centro de Profesionales de Martilleros y Corredores Públicos de Pinamarca porque también vienen trabajando y siguieron trabajando, como recién estábamos hablando, no es que dejamos de trabajar, lo dejaron de trabajar y, y nos va a contar algunas novedades. ¿Cómo estás, Mariano? Sí, sí, todo bien. Bueno, adaptándonos a este, nuevo, a este nuevo formato, a esta nueva situación, a, este, a, a todo esto que nos, nos afecta a todos, pero, pero bueno, bueno, comenzando a trabajar, desde el lunes nos permitieron trabajar desde la municipalidad con cierto protocolo. Así que, nada, trabajando y aportando, eh, trabajando un poquitito para, para comenzar otra vez la rueda la económica, rueda que, bueno, está bastante limitada. Eh, no por el protocolo, porque los horarios son bastante amplios, pero sí por la, por la intención o por las consultas o por el turismo, que está así limitado todavía con la cuarentena, que nadie puede venir. Eh, Contame un poquito qué protocolo les pidió la municipalidad o qué del centro de profesionales, qué, qué es lo que se pactó como para habilitar, ¿no?, esto, esto que se está dando. Bueno, el centro profesional, la verdad es que en este caso ayudó muchísimo porque al nuclear a, a muchos profesionales dentro del centro, pudimos ponernos de acuerdo en las formas, en, la, en, lo, en lo que correspondía, en lo que no, para que para mantener y unificar los criterios de trabajo. Eh, el, el protocolo que municipal lo que pide, bueno, que, que haya una persona, barbijos obligatorios dentro de dentro del establecimiento, de las oficinas, un horario que vaya de 8 a 18 horas, de lunes a viernes, por lo que sugirió. Eh, bueno, la verdad es que el protocolo al colegio, les está eh, cada determinado tiempo, lo, no, no, lo que pediría, lo, los protocolos que se están manejando en líneas generales, los cuidados, porque, eh, en lo particular, compramos unas, unas eh, mamparas para que, bueno, que si hay un contacto con alguien que venga, no, no tener... De tener una barrera más eh, a la hora de poder conversar. Buenísimo. Sí, sí, sí yo sí, creo que. Para, para cuidarnos a nosotros y cuidar también al, al, al cliente que, que vaya a ingresar al a inmobiliario. Totalmente. Mira, en, en lo que se fueron dando, ¿no? Uno eh, te das cuenta que. Eh, cómo incluso uno va eligiendo los lugares donde entrar o los supermercados donde asistir, quiénes tienen las medidas que te protegen y protegen. Yo creo que, lo, lo hemos dicho en ediciones anteriores de este blog, es decir que las inmobiliarias que se anticipen a cumplir con cuanto más medidas eh, sanitarias tengan, creo que, que también eh, garantiza eh, mayor aceptación a los clientes, eh, no solo cuidado interno, sino como decís, salud. Al, al que va a venir en verano sabemos que tenemos los eh, cambios de quincena, sobre todo se aglomera mucha gente y, y está bueno, porque esto no es que mañana se corta y ya no, no te enfermas más, más, por el contrario. Yo creo que esto vino... Eh, muchas cosas eh, creo que llegaron para quedarse, el Zoom creo que es una de ellas, o sea, esto que estamos comunicándonos <risa> en este momento, <risa> llegó para quedarse, no creo que... Creo que y aparte eh, está, está bueno que haya esta, esta posibilidad, porque hoy se descubrieron desde hacer clases de fitness en casa con, con video, hasta <risa> <risa> sí. capacitaciones, reuniones virtuales a la distancia, se generó muchísimo, y yo pienso que, que es algo positivo que, que, que llegó para, para quedarse, donde sí. me hace que suma, y bueno, por supuesto que esto fue, nos vimos obligados, por una necesidad, por una situación, pero hay cosas que sí llegan para quedarse. Y convivir con el virus también es otra de esas, tomar ciertas medidas de seguridad, cierto distanciamiento, eh, barbijos eh, sería lo ideal, no sé si es sostenible en el tiempo, pero bueno, a ver, que ver cómo se manejan, quizás esa barrera, este tipo de mampara, pueda ser otra posibilidad claro. de de que totalmente que supermercados, supermercados se ve como se, hay un distanciamiento en las filas, una, una barrera también para los cajeros, y bueno, ese tipo de cosas que pienso que están... Eh, que llegaron sí para quedarse, porque bueno, es un, es un cuidado más que uno piensa que solamente por el coronavirus. También sirve para la gripe, porque una gripe... Por eso, pero también... totalmente, totalmente, va a estar súper positivo hablando de zoom y de capacitaciones eh, el centro tiene una propuesta para, para mañana no sí del centro ¿Hay de que vi vi de... la... sí que sí bueno eh, vamos a tocar un tema bueno estamos haciendo algunas capacitaciones y algunas i, i, informa, informaciones en líneas generales para lo que para lo que para la actualidad eh, una de ellas que hicimos fue con el, con el doctor Fouquet, por ejemplo que nos explicaba hay ciertos decretos donde hablan del tema de los alquileres, eh, porque, bueno, serían decretos de necesidad de urgencia que, que están vigentes para los alquileres, la renovación, los valores. Eh, y para mañana vamos a trabajar con eh, firmas digitales. ¿sí? La firma digital es una herramienta que muy potente, que se potenció más con esto de, con este diseñamiento, ¿sí? Donde uno puede firmar documentos a la distancia y virtualmente. Lo firma desde la computadora y tiene una realidad tan o mayor eh, que si estuviese firmado por puño y letra a la hora de un conflicto judicial, ¿no? A la hora de demostrar tal, tal. que la firma digital es, es tan fuerte como la firma presencial o, o más aún. Entonces, bueno, ¿quién nos quién puede tener? ¿De qué manera? ¿Qué costos tiene? Todo eso Vamos a charlar eh, mañana en una, en una reunión que, que me parece súper interesante como herramienta para los martilleros y para... Para todo lo, Excelente, la vamos a compartir. Ahí se cortó un poquito, me parece. Ahí está. Se escucha medio cortado. Ahí se cortó un poquito, pero bueno, a veces se, eh, la, la red... Ah, eh, por ahí el wifi en todos lados no está todavía al alcance de la cuarentena, lo estamos viendo, <risa> <Sí>. <risa> pero de a poco ya lo vamos normalizando. Eh, no, bueno, es súper es eh, interesante, creo que es una de las grandes charlas que se viene dando en los diferentes sectores, sobre todo también los escribanos, que son los que tienen que re, reestructurar, eh, bueno, todos, ¿no? Desde los senadores, los diputados, los escribanos, todos tienen que reestructurar las, las cosas que antes parecían imposibles y debates que eran como... Eh, eterno que sí, que no, bueno, hoy se aceleró porque si no, no se puede avanzar y no es imposible que no se pueda retirar. ¿Se Casualmente ¿Sí? anoche vi una nota en el perfil que decía que se había realizado la primera venta en, en el periodo de, de cuarentena. De cuarentena. Sí, virtualmente, por confirma digital. Eh, un, un momento de compraventa a la distancia y se firmó y se cerró el contrato, se, se pudo firmar el contrato de compraventa sin problema por esta herramienta que, de, de firma digital. Bueno, yo pienso que también es algo claro, que, claro. que es nuevo porque no tiene mucho tiempo, tiene más que un año y pico y es una herramienta que va a tomar mucha fuerza. Lo tanto no lo en bien. realidad, el, creo que el decreto es bastante anterior. O sea, lo que pasa es que lo, la implementación es lo que nos cuesta porque, como era. Aparte, digamos, como no todo el mundo por ahí realiza tantas operaciones, no es algo que lo tenía lo, lo tenía como moneda, eh, se va viendo de a poco, pero bueno, de a poco, esto, esto lo, que va, lo que logra esto es que no sea ma, ma, sí, más sí, sí, lo llamativo, más masivo. Lo llamativo, lo importante que es, eh, sí, igual antes lo que estaba era eh, la firma electrónica donde, eh, esto es diferente, eh, o sea la firma electrónica es una cosa porque el documento quedaba registrado, eso, esto es una firma digital donde se puede firmar un papel cualquiera, un contrato, un pagaré, o, o el documento que sea se puede firmar con la, la potencia que tiene cualquier firma de, a mano. Y, claro. Bueno, mañana, que, lo, mañana tendremos todos los detalles. Mañana vamos a tener todos los detalles, y aparte nos sirve inclusive pensando en que tratamos con gente para los contratos de alquiler, por ejemplo, tratamos con muchísima gente que, que es Rosario, de La Plata, y poder instrumentar una, una herramienta que, que podemos utilizar a distancia digitalmente, y me parece que es, que es interesante para poder comenzar a implementar. Es algo nuevo y hay que ir adaptándolo. Perfecto, me encantó, me encantó la propuesta. Un y por último, desde Pinamar estamos avanzados con esto de que eh, se, ¿no? se abren las puertas de a poquito, no sé qué es lo que se... Vamos a ir hablando de qué que se habla en los diferentes sectores respecto al turismo. Eh, y, pero en Buenos Aires sé que, no, no sé si ustedes como centro de profesionales están nucleados también con todo lo que tiene que ver la provincia, porque se han ampliado los pedidos en diferentes, en diferentes sectores. ¿Ustedes trabajan nucleados con la provincia o se circunscribe solo a lo local? El centro profesional, eh, nosotros hoy estamos sin comunicación con lo que es nuestro departamento judicial, que es el Colegio Departamental de Dolores. Y, y Dolores sí, sí trabaja con la provincia, pero no sé, a pedidos, a qué, a qué, ¿en qué punto me decís pedidos? Respecto a la tortura, a, la, a esto de, eh, de poder trabajar, a, la, a todo esto que comentamos a nivel local, eh, todavía no se reglamentó sí, sí. en Buenos Aires, por ejemplo, ni en, en Capital, empresas, o sea... A, eh, lo, se manejan eh, por localidad. Lo que hizo el intendente Martillesa fue hacer un pedido al gobernador Kishirov de eh, abrir determinadas eh, actividades. Dentro de esas actividades estaban los profesionales matriculados, ya no sé, abogados, contadores, martilleros, o sea, todos los, todos los profesionales sí. independientes. Y el viernes comunicó que de provincia le viene autorizado a Pinamar por las condiciones sanitarias que tiene, por no tener... Perfecto. Eh, o sea, hacen un análisis que lo, lo manejan ellos, por las condiciones sanitarias que tienen, autorizaron a Pinamar a, a, a poder a, a habilitar lo, lo que se le pidió, lo que pidió la Perfecto. municipalidad. Entonces es en solo por... <ríe> claro. perdón, perdón. el domingo de la noche nos notificaron que estaba instrumentado desde la municipalidad para que podamos abrir con el protocolo este que estamos conversando Excelente. Eh, bueno, Mariano, no sé si hay algo más que, que quieras agregar o contarnos desde el centro o, o para que los martilleros que nos escuchan o que nos siguen tengan en cuenta cómo se, pues, los que no se sumaron todavía, cómo se pueden sumar o no sé, contanos vos sí, para tener estos minutitos. Está bien, bueno, eh, nada, la importancia de, de, del centro de martilleros de poder estar nucleados en estos momentos donde compartimos criterios, trabajo para, para poder. Eh, Coordinar y trabajar mejor de, en Pinamar, eso es lo fundamental que estén conectados. Siempre nos pueden eh, hablar, a, a, me pueden llamar o pueden hablar a la oficina, siempre estamos comunicados para que para poder trabajar en Pinamar es mejor. Después, respecto a la, a la a mañana, sí, mañana vamos a tener una reunión va, vía Zoom que, si quieren, me, me consultan y yo les paso la. De la edición de la sala, es una charla muy interesante, a quienes le puede interesar la, la charla de firma digital, están invitados, y, y bueno, seguir trabajando de a poquito, que se vaya, ojalá se mononice todo muy pronto, que trabajamos con el turismo en muchos sectores de Pinamar, aparte de inmobiliaria trabajan con el turismo, ojalá pueda, pueda retomarse sí. todo muy pronto. Y antes de dejarte, quiero una pregunta que es, creo que es, es difícil, ¿Bajaron los precios de las propiedades o no bajaron los precios de las propiedades según Mariano Damiani? Ya, corriéndote del, del centro. Afuera, sí, sí, sí, sí a mí me parece. Afuera. Esta es una pregunta para Mariano, porque yo tengo mi opinión, entonces, eh, o sea, cada uno tiene la suya y quiero, o sea, la, funda, la, podés, la puedo fundamentar, pero bueno, quiero, quiero escucharla tú. Yo creo que si bien en la página web no se ve una. Un valor menor. En algunas sí, ¿eh? En algunas me pidieron, mira, bajamos la propiedad, me, me han solicitado, pero en muchas no. Yo creo que de parte de los propietarios, el análisis de escuchar una propuesta eh, de una quita mayor a la normal está sumamente, o sea, más que nunca está presente. Me parece que los propietarios están dispuestos a escuchar propuestas más amplias. Eh, de permutas, de una quita en caso de, todo de contado o sea, de analizar otro tipo de propuestas que quizás antes no, bueno en este momento sí, está para quizás hacer algún tipo de, de inversión con alguna oportunidad o, o hacer propuestas, o hacer sea, ofertas que, que van a ser recibidas lo que antes quizás eh, parecía poco, hoy un propietario lo puede analizar Ok, pero no te jugás a un porcentaje de decir no, no, cuánto... depende mucho de cada, de cada, de cada propietario, los porcentajes se dan mucho, o sea, antes hablábamos de un porcentaje de un 2, 3% en los años anteriores. Hasta no hace mucho hablábamos del porcentaje que se si hacían quitas de 8, 10, 12. O sea, capaz que vengan porcentajes mayores ahora. 20% por ciento. Capaz, ¿eh? <risa> <risa> <risa> sí, sí, okay. no es no, sí, sí, sí, por eso, yo, yo tengo, soy de las que defiende que sí, que, que te, los, los precios, la realidad es que no, que son mucho menores y bueno, por eso, por eso un poco me gusta, me gusta jugar con eso. Bueno, Mariano, no, no te demoro más, Ve que son esos este teléfonos que recuerdo de otras épocas y te, ¡ah! <risa> Sí, no no, quiero escuchar eh, no, es una broma. Y bueno, te dejamos que sigas trabajando y nos, bueno, nos vemos pronto, pero y que podamos empezar a trabajar con, junto con otros eh, colegas, que podamos eh, cerrar operaciones, ¿no? Que es lo que nos permite vivir. Seguro, ojalá, ojalá te empiece a ser todo un poquito más normal, que tanto, tan raro nos parece todo, porque si me decían a mí, eh, no sé, vas a cerrar la oficina dos meses y vas a tener que quedar en tu casa y estaría en la calle. yo decía, bueno, es imposible. Y no, sí. Tal cual. <risa> <risa> bueno, un beso grande, Mariana. Gracias por estar gracias, gracias. Eh, aquí. Gracias. aquí. empezamos otro año. Bueno, gracias. Ahí está Cari por ahí. Sí. Firme. Escuchaba, él decía ahí, me parecía raro, transfería el teléfono y no sonaba, ahora le estaba sonando el teléfono, parece psicológico. Hola, dice? Dije, yo, te dije. <risa> yo te dije, es psicológico. Y le sonaba el teléfono. Bueno, eh, sí, impecable, eh. creo que, que las inmobiliarias dan mucho trabajo acá en la comunidad, en la ciudad, turística, no solo Pinamar, sino también en todo lo que respecta a Villajeza y de Partido de la Costa, son muy importantes. Hay muchos propietarios que confían en todos, ¿no? en todas las inmobiliarias para la mantención de mira, exactamente. Eh, hay, hay cosas que se fueron dando estos días, de ir a ver propiedades que quedaron cerradas, que no pudieron venir los propietarios a hacer un cierre de temporada, a desenchufar las heladeras, como decimos, esas cosas que parecen pavadas, ¿no? pero Venían en marzo, acomodaban, hacían la limpieza final, y todo quedó así como congelado y bueno, realmente necesitamos que, que se vaya activando todo y, y me pone muy feliz. Espero y te dejo por ahí lo que vamos a estar trabajando en la semana. Eh, espero poder conectarme con, con el sector turístico, que es otro de los ejes de nuestro programa, ya tuvimos la construcción, hoy los martilleros y bueno, eh, queda pendiente para el miércoles que viene a ver cómo estamos y todos con este con esta industria fundamental en nuestra localidad, que es el turismo. Así que nos vemos el miércoles con esa propuesta, Cari. Gracias Giselle, muchas gracias. Seguí en el magazine, todavía hay muchas cosas más para ver. Gisela Costa, Impacto Inmobiliario, acá en la tarde del magazine. Ya venimos.